Unidad 3, parte 2. Redes de apoyo de la sociedad civil para la educación inclusiva y mecanismos de denuncia de situaciones de discriminación. Curso autogestionado, educación inclusiva y discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Redes y asociaciones de sociedad civil que apoyan la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación común. En Uruguay existen tres tipos de asociaciones vinculadas a la, a la discapacidad. Por un lado, las asociaciones de personas con discapacidad. Por otro, las asociaciones de familiares de personas con discapacidad. Sobre todo esto acontece más en eh, la órbita de la discapacidad intelectual o de la discapacidad psicosocial. Y por último... Organizaciones que brindan servicios de rehabilitación u otros para personas con discapacidad, es decir, asociaciones para personas con discapacidad. Para la promoción y protección del derecho a la educación inclusiva en Uruguay se conformó en 2016 el Grupo de Trabajo para la Educación Inclusiva, que está integrado por diversas organizaciones y personas que trabajan en la discapacidad, y por este fin en particular. El grupo, a su vez, participa de diversos espacios de trabajo, como la Comisión de Continuidad Socioeducativa y Laboral, y es miembro de otras redes internacionales que promueven este derecho. Algunas asociaciones de familiares con discapacidad tienen subcomisiones de trabajo dedicadas a acompañar a las familias en el proceso de inclusión de sus hijos en el ámbito educativo, como es el caso de la Asociación Don del Uruguay. Pero casi todas las asociaciones de Montevideo y el interior cuentan con algún profesional o referente que apoya eh, las trayectorias educativas de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que participan de esos espacios. Por ejemplo, en Montevideo, en la ciudad de la costa, AFAUCO realiza investigaciones y brinda apoyo a la inclusión de estudiantes con TEA. Otras asociaciones de la sociedad civil para personas con discapacidad tienen programas específicos para promover y proteger este derecho. En ese sentido, el Palomar cuenta con un programa que busca apoyar la inclusión educativa de los, de los estudiantes con discapacidad en la educación privada. PROEDU es una fundación que también acompaña a familias en el proceso de inclusión de sus hijos en la educación común, orientando y coordinando con los centros educativos. ¿Qué pasa cuando a un estudiante con discapacidad le niegan el acceso o le ponen condiciones para acceder a la educación común? Las escuelas comunes, públicas y privadas no pueden negarse en ningún caso a inscribir estudiantes con discapacidad o a renovarles la matrícula por motivos de discapacidad. De acuerdo al artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado Uruguayo debe garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad no queden excluidos del Sistema General de Enseñanza por motivos de discapacidad y que reciban los apoyos que requieran para cursar la enseñanza primaria, media y superior. Por lo tanto, el Estado uruguayo debe de garantizar que las escuelas comunes no rechacen a alumnos por motivos de discapacidad y que las personas, estudiantes con discapacidad, puedan acceder a una educación primaria y media inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás alumnos, con los apoyos y ajustes necesarios. Las escuelas comunes, públicas y privadas no pueden evaluar a los estudiantes con discapacidad para determinar si están en condiciones de asistir a dichas escuelas, ni pueden determinar qué estudiantes con discapacidad deben concurrir a una escuela especial. Las escuelas públicas y privadas comunes no se pueden negar a realizar los ajustes razonables y a brindar los apoyos que requiera el estudiante con discapacidad para acceder, participar y tener logros de aprendizaje en igualdad de condiciones. No existe ninguna norma o disposición que establezca que solo puede haber uno o una estudiante con discapacidad por aula o un número determinado de estudiantes con discapacidad en el centro educativo. Por supuesto, ninguna familia quiere forzar a que su hijo o hija concurra a un centro educativo donde no lo quieren o no le dan la bienvenida. Sin embargo, es importante que tanto las personas con discapacidad como sus familias sepan cuáles son sus derechos para poder hacerlos valer. Si el centro educativo insiste en que él o la estudiante con discapacidad no puede asistir o no puede asistir, todo el horario o no puede asistir solo a la, escuela, a la escuela común o le exigen, por ejemplo, un acompañante externo como requisito, esto constituye una violación a su derecho a la educación inclusiva y es una discriminación por razones de discapacidad. Es importante que esta situación se denuncie para que los centros educativos y las autoridades de la educación puedan revertirla y brindar una solución adecuada para ese estudiante y su familia. Por otro lado, contribuye a visibilizar la discriminación y exige a la sociedad toda seguir avanzando hacia la educación inclusiva. Mecanismo de denuncias de las situaciones de discriminación o rechazo a estudiantes con discapacidad. En 2021 se elaboró el protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación. Este protocolo busca un trabajo en conjunto entre quienes están implicados con la educación para abordar situaciones que las familias y las personas con discapacidad enfrentan para acceder al derecho a la educación inclusiva. Informa dónde y cómo se pueden denunciar estos actos y especialmente busca acompañar y ayudar a resolver las dificultades que se pueden presentar en los centros educativos en todos los ciclos y en todas las edades. ¿Cómo se presenta una denuncia? Por correo electrónico, escribiendo eh, y explicando la situación a denuncias.inldh.com. .gub.ui coordinando una entrevista de forma telefónica al teléfono 1948, opción 2, y también eh, hay más información de la campaña No Pueden Decir No en la, en la página web HTTPS, dos puntos, barra, barra, no pueden decir no, punto UI, barra. Para el inicio de del trámite, deberá proporcionarse el nombre completo de la persona u organización que denuncia, el número de identidad, el eh, número de teléfono, domicilio, correo electrónico y firma de la persona denunciante o tratándose de una organización o colectivo de sus representantes. La Institución Nacional de Derechos Humanos está obligada a garantizar a la persona la reserva de su identidad Ah, en, durante la denuncia, durante el proceso. Todo trámite ante la Institución Nacional de Derechos Humanos es gratuito. El plazo para la presentación de la denuncia es de seis meses contados a partir de tener conocimiento de los hechos que la motivan. ¿Qué pasa luego de presentada una denuncia? La tramitación de cada caso está a cargo de equipos técnicos interdisciplinarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Una vez admitida la denuncia, el equipo asignado comienza una investigación reservada sobre los hechos denunciados. Finalizada la investigación, siempre que no haya un acuerdo, se dicta una resolución en la que se establece si existió o no violación de los derechos. En caso afirmativo, en la resolución se realizan recomendaciones para reparar las consecuencias de la vulneración de derechos sufrida y para que no se reiteren situaciones similares en el futuro. En caso de que el organismo involucrado no cumpla con las recomendaciones, la Institución Nacional de Derechos Humanos podrá dar difusión pública del incumplimiento, así como incluir en el incumplimiento en su informe anual a la Asamblea General del Poder Legislativo, cabe resaltar que las recomendaciones no tienen carácter obligatorio, pero sí tienen un efecto sobre la reputación de las instituciones educativas que quedan, eh, que no cumplen con las recomendaciones. Fin de la presentación.